¿Cuántos de ustedes creen que todos los seres humanos son iguales? Todos los seres humanos somos iguales. Igualdad. ¿Creen en la igualdad? ¿Quién no cree en la igualdad? pues yo creo que en la quinta clase posiblemente hubieran reprobado si sí, contestan que no todos los seres humanos son iguales es un fundamento con base en lo cual los derechos humanos etcétera, cierto Pero es cierto que no nos sentimos iguales. Y es muy obvio que no tenemos acceso igual a recursos importantes como educación, medicina, etc. Así que otra vez voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes no creen que nuestra naturaleza, en nuestro valor básico, somos iguales? No creen. ¿Qué es que nos hace igual? ¿Qué es que nos da esta igualdad básica? Porque muy obviamente somos muy diferentes. Y algunos... Les va mejor ciertas cosas en la vida, a otros no. ADN. Yo <risa> no creo que si es ADN, somos iguales a nuestros gemelos idénticos. <risa> Es, es algo que merece cierta reflexión. La emoción de la envidia tiene cierta conexión con el sentirnos o no iguales. Y cómo se manifiesta la igualdad. O desigualdad que implica la desigualdad de bienes nos hace realmente menos o no en el budismo hay dos maneras de abordar el tema de la igualdad básica. Que todos somos absolutamente iguales en cuanto a nuestra naturaleza básica. Si tienes una mente, tienes conciencia, tienes la capacidad de experimentar, Tienes esta cualidad luminosa que ilumina cualquier objeto llega frente a ella. Nuestra mente básica, luminosa, la naturaleza de la mente que llamamos naturaleza búdica. Y esto nos hace acordar que nuestra naturaleza y la naturaleza del ser más perfeccionado que podemos imaginar es exactamente la misma. Diferente historia de interacciones. Y por lo tanto... Nuestra mente, nuestra experiencia, nuestra configuración interna en este momento es lo que es. Lo que el Buda logró era simplemente cuestión de las interacciones, las prácticas, los esfuerzos, las causas y condiciones que iba juntando a través de muchas vidas. Pero... El potencial todos lo tenemos. Todos. Y esto nos hace radicalmente iguales. Y la diversidad en la manifestación de este potencial forma parte de la interdependencia. Lo que somos en algún momento está siendo moldeados está surgiendo en conjunto con las circunstancias, nuestras decisiones, la manera en la que conectamos, la manera en la que respondemos, las decisiones que tomamos y no tomamos, los entornos en, lo que nos, en los que nos metimos o de los que salimos, donde nos encontramos, donde continuamos, donde salimos interactuando todo el tiempo y somos muy diversos, pero iguales en nuestra naturaleza. Otra base para la igualdad que se explora en el budismo. También está conectado con el hecho de que tenemos mente o conciencia, pero va por el lado de la capacidad de experimentar. Experimentar felicidad o sufrimiento, placer o dolor. Y junto con esto, todos continuamente anhelando lo que entendemos va a ser felicidad. Y intentando escapar, escapar de lo que identificamos como sufrimiento. Con muchas ideas de lo que va a ser felicidad y lo que va a brindar felicidad. En momentos en la vida, ideas totalmente opuestas. En cierto momento de la vida, encerrarte en un retiro, entregar tu celular y estar aquí con la misma gente desconocida día tras día tras día sería definitivamente, def definitivamente no causa de felicidad. Aquí están y pagaron. <risa> Nadie está recibiendo un salario para estar aquí, incluyendo a nosotras. <risa> Así que por todas las diferentes rutas y senderos que podemos encontrar todos buscando su felicidad y intentando no sufrir, todos. Más eficaces, menos eficaces. Más sabios, menos sabios. Más exitosos, menos exitosos. Pero este mismo anhelo todo el tiempo. Y la capacidad de experimentar dolor, alegría. Y en esto somos profundamente iguales. Y cuando no sabemos tocar la base de la igualdad, estamos muy expuestos. Expuestos a sentirnos menos. Expuestos a sentirnos más. El orgullo. La envidia. el auto menos precio. ¿Es palabra? Más o menos. ¿Sí? Tengo un sí, voy con esto. Tuve la realmente oportunidad que mencioné antes muy muy rica de, de participar en este diálogo entre Susanne Alcarmapa, este grupo de estudiantes en un departamento muy bueno de la psicología. Y ellos vinieron con celos e envidia como un tema que querían dedicar una sesión completa hacer preguntas y tener diálogo con el karma Y ellos hicieron una presentación amplia de la, cómo se lo aborda a través de la psicología moderna, occidental, que aunque era en el oriente, era la psicología freudiana, etcétera, etcétera. Y después le, le dieron a su santo Karmapa que esto es lo que nosotros pensamos y él tiene la oportunidad de, puede comentar, puede expresar la perspectiva budista o simplemente inician el intercambio de preguntas y respuestas y, y diálogo. Y cuando después de una elaboración muy, muy interesante de celos e envidia de la parte de los estudiantes, su santidad empezó a hablar de la igualdad y después ya dejó de presentar qué nos hace igual iguales y después pasamos a preguntas y respuestas y no creo que hasta ahora sigo como contemplando por qué esto fue como tan importante insertar para él en este punto y en otra ocasión, en otros diálogos con otros estudiantes universitarios, había, el Karmapa había comentado sobre la manera en la que las redes de comunicación y la mercadotecnia está usando la idea de que debemos de ser iguales. Para hacernos sentir que no estamos, no estamos a la par a los con quienes supuestamente somos iguales qué nos pasa. De estimular una sensación de insuficiencia, de, de, de, de fracaso. Que eres igual. Tú eres igual a todos. ¿Por qué tú andas así? ¿Por qué tú no tienes lo que ellos tienen? Y que usa nuestra, explota la idea de igualdad que tenemos, no muy bien cimentado o argumentado o basado en qué, con base en qué somos iguales. Porque si sabemos con base en qué somos iguales, no importa cuántos, aparatos electrónicos otra persona tiene, tú sabes que tú no eres su inferior pero si no tenemos muy claro con base en que somos iguales y no quiero ser ni superior ni inferior, quiero ser igual si no tenemos esto estamos muy expuestas a continuamente intentando, intentar compararnos para ver si realmente somos iguales o no, si nos falta algo para estar donde debemos de estar porque supuestamente todos tenemos la misma capacidad porque algunos tienen más éxito y no. Y empezamos a sentir que hay algo malo con nosotros, que no, no lo logramos. Y estimula esta sensación de carencia, para que compramos los productos necesarios para llevar a cabo un estilo de vida construida por corporaciones. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos esta sensación de estarnos comparando para saber cómo vamos. Y vivimos en un mundo de competencia. Competencia quiere decir, no estás enfocándote en la conexión, estás comparando. Uno, otro, cómo van los números, cómo vamos, quién va mejor, quién va menos. Y una defensa muy importante que tenemos frente a esto es nosotros mismos saber quiénes somos y no necesitan necesitar comparar con otros para saber si estamos bien o no. Esto es una defensa muy poderosa. Conocernos, saber qué tenemos, apreciar qué tenemos, valorar lo que somos. Nuestras cualidades. Nuestra naturaleza búdica. Es una defensa muy poderosa. Y tenemos más. Pero todo el trabajo con esta área emocional se fortalece, en no, se fortalece enormemente apreciándonos, valorándonos. Más nosotros mismos podemos reconocer nuestro valor. Más dependientes somos de la valoración de otros. Y esto de querer tener la aprobación o la validación de otros es un enorme lío en la vida y es muchísimo sufrimiento y es completamente futil porque si nosotros no creemos que tenemos valor si hay alguien que nos está diciendo que tenemos mucho valor o no creemos realmente pensamos que lo están diciendo para para consolarnos ¿Mm? o burlarse o porque quieren algo de nosotros O lo recibimos y un momento nos sentimos un poquito mejor. Pero también sabemos que nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos para proyectar y aparentar y hacer algo para atraer esta aprobación. Naturalmente, sin estos esfuerzos, sin estas máscaras, me aprobarían. ¿Quién sabe? Pero no me están aprobando a mí. No me conocen, conocen todo esto. Les, les engañé, les convencí. Ay, sí, esta sospecha está por ahí. Y por lo tanto puedes perder respeto para las personas que te elogian o simplemente no te convence. De todos modos, tú no estás convencido de tu valor por las muchas personas que te dicen, ah, pero no, pero no, ¿por qué? Pero no. No convence, finalmente. Y incluso lo que más queremos a veces no creemos que es real cuando lo recibimos si no sentimos dignos de recibirlo. Y esto es amor. Así que nosotros mismos, conocer nuestro valor. Apreciar las cualidades que tenemos. Reconocerlas, apreciarlas, atesorarlas, cuidarlas. No solo evita mucho dolor y sufrimiento y confusión, sino genera dentro de nosotros un entorno interno propicio para apreciar a otros. No nos sentimos en competencia. No sentimos que si alguien está prosperando, queremos ver... Si nosotros estamos a la par o no, no nos cae muy bien, si otros aprecian una cualidad en una otra persona, nos molesta un poquito, inquieta un poquito. Mientras si estamos enfocados en las conexiones, lo que estamos formando juntos una comunidad y cuando hay en una comunidad personas floreciendo, es mejor para la comunidad. Pero esto no es una perspectiva que fácilmente tomamos porque estamos dentro de la sensación de desigualdad en un discurso de igualdad que, que, que genera. Mucho, mucha confusión, mucho cra contraste, muy, muy, muy frustrante, muy loco. Y es importante tener en el radar esta área de experiencia emocional, que ahora estamos hablando de la envidia. Principalmente, pero otros ahí entran, pero en este campo, envidia es como un hongo que crece muy fácilmente en este ámbito. Y entrando hacia la envidia desde celos. Celos tiene tres términos. El sujeto experimentando celos. El rival. La persona con quien te sientes en competencia para el tercer término que es una persona. La persona que... Tú quieres tener como tuyo, o tú ves como tuyo. O sea, tú, la enamorada y el rival. ¿Sí? Envidia es idéntico, pero en estructura, pero en esta, el bien que quieres tener con, para ti, que no te gusta que el rival tenga, no es una persona, no es tu enamorado, no es tu mamá o pareja o quien sea, es otra cosa. Puede ser un elogio, un premio, un coche, lo que sea que las estructuras son totalmente paralelas. Hay un, una diferencia a veces en enfoque. Con envidia puedes estar enfocado más en el rival. ¿Que no te gusta que el rival tenga esto que tú quisieras que fuera tuya? ¿O puedes estar más enfocado en el, en el premio o el bien que buscas? Y esto altera el sabor de la experiencia. Si estás muy enfocado en la otra persona y no quieres que la otra persona tenga... Pone en movimiento ciertas reacciones emocionales, verbales o físicas. Y si tu enfoque es la cosa, tú quisieras tenerlo, más que verte como esta otra persona que es tu rival, que tú prefieres que no tenga nada y tú quieres como quitarle cosas para que no tenga tantas cosas buenas, eso es un tipo de envidia. El otro tipo de envidia es la envidia donde tú ves la cosa que la persona tiene y tú quieres tenerlo. Y en toda la, la psicología industrial, no sé si así se llama, en todas las investigaciones de la psicología que se lleva a cabo para poder vender mejor los productos para la mercadotecnia, este último tipo es muy importante. Y hay algo que se llama el premium, ¿es una palabra? ¿Qué quiere decir? Algo extra que pagas, un extra que pagas para el premium de la envidia. El extra. Y quieren estudiar. Hay muchas investigaciones muy interesantes sobre el tema. Interesantes en cierto sentido. ¿Cu ¿Cuáles son los mecanismos para despertar esto? Porque esto motiva que la gente compra y paga el premi premium de la envidia. El extra. Tú pagas extra para tener algo porque es un objeto de envidia. Sí, estos estudiantes estaban muy como enterados de este, este, ah, esta área. Muy interesante. y es muy doloroso porque estamos rodeados de cosas que de venta, estamos rodeados de cosas que otros tienen y si ver que otros tienen esto nos hace sentir menos es un estímulo continuo de autodesprecio de sentirse menos, de carencia, de, de competencia, de querer comprobar que no, que yo sí soy. Y también en las relaciones, de, de no poder alegrarnos cuando alguien que conocemos reciba algo bueno, Es muy doloroso entre los primos, entre los hermanos, en el trabajo. Hay una un antídoto muy clásico entre los cuatro antídotos. Uno es... Meditación, meditación con envidia es muy, muy interesante de observar esta experiencia. Cuando estás meditando, estás conectando con tu discernimiento, con tu capacidad de tomar las riendas de tu vida interna. Ya... No eres la persona menos que está siendo estimulado por la experiencia de envidia. Simplemente poder meditar sobre la experiencia es, es interesante. Trabajar con los pensamientos, con la identidad, con las ideas, con todo el contexto contexto conceptual también. Pero el tercer, la tercera categoría de métodos, donde cultivamos algo opuesto, cultivamos capacidades, generamos un ámbito interno donde no es propicio para hongos, los hongos de la envidia. Y este ámbito Podemos cultivar a través de una práctica de regocijo. Donde nos damos la tarea de ir identificando cualidades. En otros, en nosotros, no importa. Y conscientemente... Reflexionar o sentir o decirnos, ¡qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es difícil empezar con las personas con quienes normalmente estamos en competencia. ¿Empezamos con quienes no? Cuando, empe cuando trabajamos, cuando, cuando cultivamos un hábito de regocijar, ¿podemos incluirnos a nosotros mismos? Aquí, para que no se convierta en orgullo, no estamos diciendo, mira quién soy yo, también tengo yo, tengo esta cualidad. Es, mira, esta cualidad tan valiosa. Aquí está echando raíces, qué bien. Y es realmente algo que puede florecer a través de práctica consciente, de darnos esta tarea. ¿Y cuánto se reconfigura la experiencia cuando estás en un cuarto lleno de personas que están cultivando sus cualidades? Y tú piensas, qué increíble estar en un espacio donde tantas personas Quieren despertar, quieren cultivar sus capacidades de bondad. Qué increíble estar con tanta gente. Realmente reconfigura la experiencia. Imagina en un departamento académico. Estás en una reunión. Y te sientas así de piensas que esta persona es brillante qué bien que hay ¿Qué hay este brillo intelectual aquí Sí, yo sé normalmente quieres estar en un departamento donde hay mucha gente brillante siempre y cuando están un poquito menos brillante que tú. No mucho menos, no mucho menos porque no, ¿no? Pero un poquito menos. Pero en realidad, si nuestra meta es de aprender, de expandir nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestras perspectivas, nuestro conocimiento, tener mucha gente en el mismo departamento que están a, Haciendo trabajo muy importante, muy interesante, muy brillante, podríamos tomarlo como una ventaja. Es una ventaja. Depende cómo nosotros nos relacionamos. Porque el brillo de otra persona no nos resta nuestro brillo. Quizás otras personas dan más atención a otra persona. Pero esto nos, no nos quita nuestro brillo. Nuestro valor no depende de si otros lo reconocen o no. Pero nuestra capacidad de desarrollar nuestro valor básico depende de nuestro reconocimiento de su valor. Esto sí. Y esto solo depende de nosotros. pero no vamos a darnos la tarea de empezar a regocijar en las cualidades de las personas que nos están superando profesionalmente. Pero sí empezar a abrir campos donde yo quiero estar regocijando. Regocijando en las oportunidades que otros tienen. regocijando cuando otros hacen una práctica importante. Las que están en monro, práctica preliminar que tenemos en el Dharma, cuando escuchas que un compañero ha, te, ha concluido uno de, hay cuatro y son grandes, regocija. Y si sientes surgiendo este pensamiento, ah, pero yo no... <risa> Cuidado, no. Ya, suelta esto y mira, no importa, mira, esta persona lo logró. Y en el camino hacia la iluminación, lo importante no es quién llega primero. Quien llega primero simplemente va a seguir ahí trabajando hasta que todos han llegado. Esta es toda la idea. <risa> ¿sí? el propósito de conv convertirnos en Budas es de poder generar las condiciones para que todos los seres despierten Sí, claro queremos llegar primero para mejor poder ¿no? tener mejor sabiduría y ecuanimidad y todo lo que necesitamos. Así que. Otro giro. Y parte de nosotros convertirnos en los dueños de nuestra propia vida emocional. Es empezar a aprender cuáles son los giros. Que si lo pudiera acordarme o pensar en dar en el momento justo, podría vivir una situación muy diferente. Esto es uno de los giros. Y en vez de enfocarnos en las competencias y las rivalidades y todas estas pequeñas miserias, Nos enfocamos en lo que sí se está desarrollando. Estoy pensando ahora en un departamento académico. ¿Sí? Sí, están haciendo, estos que son nuestros rivales, están haciendo investigaciones importantes que pueden aportar a algo. Y sí son soberbios y se... Y toman el crédito de todo lo que han hecho y están como insoportables cuando reciben un premio. Y ¿En qué te vas a enfocar? Esto tú decides. Tú decides. No solo tú decides, sino cómo tú, dentro de ti, cambia. Si tú puedes ser generoso con alguien que está floreciendo. Qué bien. Felicidades. ¿Cómo cambia tu experiencia? ¿Cómo cambias tú? ¿Cómo cambia tu relación? Ya no te... Te tienes que sentir inseguro en la presencia de éxito. Pues, felicitar, qué bien. Pero empezamos entrenando donde es un poquito más fácil. Quizás no en las competencias laborales, entre amigos entre primos, entre, entre una comunidad donde no hay una configuración construida para estar estimulando competencia todo el tiempo es un experimento Sí funciona pero hay que hacerlo de que el regocijo como una herramienta muy particular. El otro es todo lo que nos apoya en afianzar nuestra confianza en nuestro, nuestra propia capacidad, nuestras propias cualidades, nuestra propia naturaleza búdica. Y aquí el diálogo interno. ¿Cómo te hablas? ¿Reconoces tus logros, pequeños o grandes? ¿Aprecias sus propios esfuerzos? ¿O esta tendencia de estar midiendo, midiendo lo que falta? Esto también es un producto colateral de la mente de apego. Tenemos algo, se desplaza a que no tenemos. Antes de que se desvía la atención, moremos un poquito ahí, apreciando lo que sí tenemos. sí tenemos la base de igualdad, total igualdad. Lo que otros reciben elogios y reconocimientos no aumenta su naturaleza búdica ni disminuye la tuya. Pero son ajustes, ajustes, ajustes. Son hábitos de pensar, de reflexionar, de mirar.